Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizar la prueba de cobertura sobre una prueba del camino básico que hemos diseñado en un método de nuestro código. Bien, eh, podemos ver en, en esta imagen de aquí el código del método que vamos a probar, el grafo correspondiente eh, a ese método y todos los caminos de prueba posibles que hemos eh, construido en un vídeo anterior, el cual podéis ver si queréis saber cómo se construye eh, este grafo y cómo se derivan los, los caminos que determinan la prueba del camino básico de prueba. Bien, una vez determinados esos caminos y los valores de entrada que tiene que tomar el método, así como eh, el valor de salida que debe devolver, podemos pasar a, diseñar el método con JUnit para poder probarlo. Así que para cada uno de esos cuatro caminos vamos a diseñar un método distinto. En este caso, pues aquí podemos ver el primer método para el primer camino, en el que se comprueba eh, que la función devuelve lo que tiene que devolver, dados los valores de, de entrada que hemos determinado, e igualmente con el segundo método. También lo haríamos con el tercero y el cuarto. Vamos a ver cómo se hace esto en NetBeans. Bien, como podéis ver, aquí tenemos nuestro método en NetBeans y en el directorio de test tenemos el test de JUnit que prueba eh, los cuatro caminos distintos que tenemos. ¿Eh? Primer camino, que es este método de aquí, con A verdadero, B falso, C verdadero, que debe devolver un 2, lo cual comprobamos con el método assert equals, instanciando. Eh, nuestra clase, llamando al método, pasándole verdadero, falso, verdadero y esperando que devuelva un 2 de igual manera para el camino 2, para el camino 3 y para el camino 4 bien, si probamos, si realizamos la prueba con botón derecho sobre la clase test file vemos que eh, pues se ejecuta el test y pasa al 100% porque nuestra clase es correcta eh, en base a los requisitos que le hemos impuesto sin embargo, no podemos comprobar, aunque hemos realizado el test de caja blanca y comprobamos que los resultados son correctos, no podemos comprobar el nivel de cobertura que tenemos sobre nuestro código. Para eso, es necesario que instaremos un plugin. Si nos vamos al menú Tools, Plugins, dentro de Available, podemos buscar Jacoco. Bien. Y eh, el plugin se llama Tikiwan coverage que es el plugin que nos permite comprobar la cobertura bien, lo instalamos una vez instalado nos pedirá reiniciar el IDE así lo hacemos bien, y tras reiniciar sobre el proyecto podemos hacer botón derecho y nos debe aparecer la opción de test con jaco coberaje es decir vamos a ejecutar los tests con la herramienta de cobertura cuando lo ejecutamos pues podemos ver que pasan los tests y se nos abrirá el navegador en el que nos va a mostrar un reporte eh, indicándonos cuál es la cobertura de, eh, de nuestra clase. En concreto nos dice que eh, se cubren siete líneas, dos métodos y la clase con, completa. Si entramos, vemos que la cobertura es del 100% y podemos ver para nuestro método las zonas en verde son eh, las que se han cubierto y si hubiese zonas rojas serían zonas que no se han cubierto. Bien, vamos a realizar la prueba para ver que efectivamente si eh, en el test no cubrimos eh, todas las sentencias y todas las decisiones, es decir, no cubrimos todos los caminos, pues aparecen zonas en rojo. En este caso vamos a eh, comentar el test del camino número 3 y de nuevo vamos a realizar el test con el plugin. En este caso, cuando vemos el reporte que nos da el plugin, pues la cobertura solo es del 83% y si entramos al método concreto veremos que eh, nos dice que eh, en Stave hay uno de las cuatro posibilidades que hay en el salto que se, ha que se ha perdido, que no se ha ejecutado, uno de esos caminos, ¿vale? Y por tanto, nunca se ha llegado a ejecutar la línea que aparece en rojo, es decir, nunca se ha llegado a ejecutar el red igual a 1. Bien, pues como veis, resulta sumamente sencillo, una vez diseñada nuestra prueba del camino básico y derivado en los casos de prueba, llevarlo a la práctica con JUnit probar nuestro código con este framework de pruebas y además comprobar que la cobertura es total, es decir, cubrimos sentencias, decisiones y condiciones a través del de plugin que incluye NetBeans para verificar que efectivamente estamos cubriendo y estamos probando, por tanto, todas las líneas de nuestro código. Y eso es todo. Un saludo.